Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Supongo que para los millones de seguidores de Asterix y Obelix no será desconocido el personaje del Pirata Barbarroja, ¿verdad? Un capitán y una tripulación, que siempre estaban dispuestos a recibir una paliza, ya que cada vez que se cruzaban con Asterix y Obelix su barco acababa hundido y ellos, en unos maderos a la deriva. Pues bien, aunque René Goscinny y Albert Goudersault se basaron en los piratas creados por Jean-Michel Charlier y Victor Ubinon, que lo hicieron para su cómic de aventuras El demonio del Caribe, pero está claro que por la época y el ámbito de actuación, es decir, el mar Mediterráneo, bien podría haber sido Piratas Cilicio, y en vez de Barba Roja podría haber sido el Pirata Feniquetes, el pirata más famoso del Viejo Mundo. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. Pues bien curiosos, como os decía, en los cómics de Asterix y Obelix, en vez de Barbarroja, podrían haber hablado de Ceníquetes y los Piratas Cilicios. Y es que, con el nombre de Cilicia, se conocía la Franja Costera de Anatolia, hoy Sukurova, en el sureste de la actual Turquía. El interior de la región, llamado entonces Cilicia Traquea, es montañoso y abrupto, mientras que el litoral, la Cilicia Pedías, es mucho más suave, una zona que alternaba las grandes llanuras fluviales de las desembocaduras de los ríos Cinno, Saros y Piramo, con agudos acantilados, islas y calas idóneas para esconder navíos e incluso flotillas enteras. Es decir, ideal para los piratas. Pensad, que desde tiempos de los hititas, persas y seleúcidas, esta región fue siempre una zona muy disputada por las grandes potencias. Y por ello, sufrieron con dramática recurrencia, los estragos de la guerra. Y quizá, esa pobreza de suelos de cultivo y granjas devastadas por los conflictos, sumado también a la escasa pesca en aquellas aguas mediterráneas, fue lo que condujo a los habitantes de esta zona tan agreste a buscarse una forma de vida más aventurera. Porque pronto, aquellas pequeñas bandas de salteadores agrupadas en un solo navío, o en unos pocos de ellos, siempre pequeños y de poco calado, como las Liburnae de Iria, y las Pinazas y Emolias de las Islas del Egeo, comenzaron a buscar objetivos más ambiciosos y de esta manera, durante la primera mitad del siglo I a.C., muchos capitanes piratas comenzaron a señorearse de archipiélagos y enclaves estratégicos, y lo hacían ya no ocultos en calas, sino ubicados en ciudades portuarias bien fortificadas, donde establecían sus bases navales, al margen de Roma, Egipto o quien tratara de impedir sus actividades delictivas. Vamos, como veis, los precursores de la Isla de la Tortuga Caribeña. Y es que, cada vez fueron volviéndose más audaces, no conformándose con rapiñas y asaltos, sino creando un sistema de financiación, basado en los secuestros de romanos ricos, que les funcionaba muy bien. Conocido es el episodio del secuestro de un joven y arrogante Cayo Julio César, cuando éste se dirigía a Rodas, dispuesto a completar su educación, aunque en este caso, acabó en tragedia para sus captores. Y así nos lo contó Plutarco en su vida de Pompeyo. Plutarco nos explicó el triste final, que podía esperar aquel que caía en manos de los piratas cilicios. Pero lo de mayor afrenta era que, cautivado alguno, si decía que era romano, y les daba el nombre, hacían que se sobrecogían y, temblando, se daban palmadas en los muslos y se postraban ante él, diciéndole que perdonase. Creíalos, viéndolos consternados y reducidos a hacerle súplicas. Pero luego, unos les ponían los zapatos, otros le envolvían en la toga para que no dejase de ser conocido. Y habiéndole así escarnecido y mofado por largo tiempo, echaban la escala al agua y le decían que bajara y se fuera contento, y al que se resistía, le cogían y le sumergían en el mar. Y es en este preciso periodo, cuando aparece en escena uno de los capitanes piratas más renombrados, Ceníquetes, también conocido como Cenicetus en algunas fuentes antiguas. Cierto es, que las fuentes clásicas retrataron a los piratas cilicios, con el mismo desprecio, que los griegos hicieron en su momento con los persas, incidiendo con saña, en su pintoresca mezcla de afeminamiento, osadía, y crueldad. Y es que, a sus capitanes, gustaban de las ropas caras y ornamentadas, armas lujosas y barbas cuidadas y perfumadas, además de aretes en las orejas y maquillajes, una imagen que calificaríamos hoy en día como un poco hortera. Sus barcos, a la vez, no desmerecían su enfermizo gusto por la ostentación. Los birrenes y trirremes cilicios exhibían grandes velas de púrpura, bronce bruñido en sus espolones, palas de plata en sus remos y banderas oscuras, con calaveras y tibias, ondeando en los mástiles. Haciendo una simple extrapolación a la piratería del Caribe, no eran menos sofisticados estos ladrones de los mares, que sus herederos ingleses y franceses de los siglos XVII y XVIII, siendo aquellos cilicios, los primeros marinos en crear una sociedad comunitaria, donde todos eran dueños de todo, y los capitanes no ostentaban el mando más allá del combate, pudiendo ser depuestos en asamblea, por la marinería en caso de franco desacuerdo. O sea que, a pesar de su amor por el lujo, eran más comunistas que Lenin. Pues bien, desde su base en la ciudad de Olimpos, hoy Cirali en Antalya, Turquía, Zeniquetes actuaba por su cuenta o bajo la patente de corso del rey Mitrídates del Ponto. Por esos tiempos, navegar entre Rodas y Creta se convirtió en un suicidio colectivo para toda nave comercial sin pabellón de Sinope. Cada señor de la guerra, se hizo con el control de un trozo del litoral, siendo su camarada pirata Nikon, el azote de los navíos del creciente fértil, y Zeníquetes el del eje oriental. Y así, cientos y cientos de quejas de amargas quejas, de mercaderes y terratenientes saqueados o secuestrados, iban llegando cada año hasta el Senado, y el Senado romano estaba ya hasta los mismísimos. Por ello, atendiendo tan alarmante problema, el senador Publio Servilio Batia, fue enviado como procónsul a Cilicia en el 77 a.C al frente de un ejército y una gran flota, para combatir la amenaza permanente, que significaban estos gánsteres de los mares, dentro del desarrollo comercial de la República en Oriente. Pues bien, tras una rápida victoria naval, en la que los quinquirremes romanos, desarbolaron a los pequeños barcos piratas, la guerra se trasladó a la costa de Lidia, teniendo que tomar, uno a uno, cada bastión pirata. Quizá, el episodio más cruento fue la toma de Olimpos, base principal del caudillo pirata y su último reducto, asalto, en el que el propio Ceniquetes y sus hombres murieron quemados vivos antes de rendirse a los romanos. Tras ocupar Olimpos, Batia prosiguió su férreo acoso a la piratería, desplazando sus tropas desde Lidia a Pamfilia. Y así, el siguiente objetivo fue el puerto natural de Faselis, hoy cerca de Kemer en Antalya, un reducto que era todavía fiel a Ceníquetes, y de allí culminar su campaña costera en el importante puerto de Coricos, hoy Kizkalesi en Mersin, donde capturó la ciudad y apresó a muchos piratas, entre ellos al temido Nicón. Pero no contento con haber erradicado la piratería en toda la costa cilicia, en el 75 a.C., Batia emprendió una nueva y exitosa campaña en los Montes Tauros. Pues los piratas supervivientes se habían escondido en Isauria. Y esta campaña le valió la conquista de la Sicilia Tráquea y el reconocimiento como imperator por parte de sus tropas. Además, Pubilio Servilio Batia enseñó su triunfo por las calles de Roma, en el que exhibió su inmenso botín y a su red Nikon cargado de cadenas. Curiosamente, todas las riquezas captadas, fueron depositadas en el Templo de Saturno, pues Batia, no quiso quedarse con su parte del botín, diferenciándose claramente, del resto de los anteriores precónsules, siempre más ávidos de oro, que de la gloria patria. Desde aquel día, el Senado le concedió el prestigioso título de Isáurico. Pero, por desgracia para Roma, el procónsul, no solucionó el problema pirata, pues, con sus victorias, tan solo consiguió un paréntesis. En el 68 a.C., la osadía de los piratas Cilicios llegó a su colofón, máxime después de haber derrotado al padre de Marco Antonio en Creta, infligiéndole severas pérdidas. Libres de toda presión naval romana y navegando a sus anchas desde Ibiza a Chipre, en sus correrías llegaron a saquear Cayeta, hoy Gaeta, también Miseno y ojo, hostia el propio puerto de Roma, expandiendo su ola de terror por todo el Mediterráneo Occidental. Al final, fue Pompeyo el Grande, quien tuvo que tomar medidas excepcionales. Unas medidas extras, para solucionar definitivamente el problema. Como excepcionales, fueron los poderes de Imperium, que el Senado y la Lex Gavina, le otorgaron, para erradicar la piratería de una vez por todas. No sin la clara reticencia, de toda la facción Optimate del Senado, que veía en dichos privilegios, una excesiva acumulación de poder en una sola persona. Y es por ello, que pocos senadores, apoyaron desde el principio estas medidas, entre ellos, un tal gallo Julio César. Pero de esta manera, como comandante en jefe de todas las riberas del mare internum, hasta 50 millas tierra adentro, Pompeyo dividió el mar en 13 zonas, colocando en cada una de ellas, a un legado de su confianza al mando de una flota. Su táctica fue todo un éxito, además de rápida y efectiva. Pensad, que en solo 40 días, limpió de piratas desde las Columnas de Hércules, el actual Estrecho de Gibraltar, hasta Sicilia. Así, con el oeste controlado, una a una, todas las flotillas piratas fueron masacradas por sus legados, empujando a los supervivientes hacia las costas de Cilicia. La última y agónica batalla se libró frente a la ciudad de Coracesio, hoy Alania, donde, según la propaganda de la época, Pompeyo y sus 200 naves hundieron cerca de 1.000 embarcaciones, gesta que culminó su victoriosa campaña, en la que, según Plutarco, más de 20.000 piratas perecieron y otros 10.000 fueron apresados tras la toma de la ciudad. Pompeyo, cambiando de estrategia durante la guerra, optó por negociar con algunos de los cabecillas piratas, y lo hizo para que delatasen las guaridas de sus camaradas, a cambio de su libertad. Y quizá, a merced de dichos pactos privados, no todos aquellos ladrones acabaron despellejados en la cruz. Y es que, muchos piratas, fueron incluso reconvertidos a ciudadanos romanos, y acabaron sus días como comerciantes, en la vieja ciudad de Soli, que fue rebautizada por entonces, como Pompeiópolis, hoy en ruinas, cerca de Castamonu, Turquía. Años después, tras la muerte de César, y la entrada en escena del triunvirato, Alguno de aquellos viejos marinos adscritos a la clientela de Pompeyo volvería a representar un problema para la estabilidad de Roma y para su nuevo amo, Gallo Octavio. Pero eso es otra historia. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta.